Muy buenas noches, bueno, bueno, bueno, bueno, ¿qué pasa con Luna? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué no nos van a dar? ¿Cuándo nos lo van a dar? Tela, o sea, tiene tela la historia, o sea, encima de que roban, la que van a liar. Pero bueno, luego ya cada uno, por eso hay que mirar muy bien en qué está basado algo. Y si está basado en aire, mal asunto, mal rollo. En fin, decía Eurípides de Salamina, no hay ningún hombre absolutamente libre es esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de las leyes, o bien el pueblo, la gente, la sociedad, le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Es decir, la sociedad no te deja hacer lo que tú quieres. Y esto nos está pasando ahora, es decir, o somos esclavos de la riqueza, efectivamente, porque necesitamos eh, trabajar para vivir, ganar dinero para vivir, que es cosa que es tremenda, eh, de, eres esclavo de tu fortuna si tienes una gran fortuna pues eres esclavo de ella porque quieres eh, eh, guardarla quieres cuidarla tienes miedo a, a perderla las leyes evidentemente son las primeras que nos esclavizan y además de una forma como son leyes pues totalmente legal o la sociedad que según cambia y sale del mino a esos políticos que generan esas sociedades tan extrañas como las están generando ahora pues no te dejan obrar como tú quieres o sea, mucho, ahora ya es que no te dejan ni siquiera hablar con propiedad ni siquiera puedes hablar correctamente que es gravísimo o sea, tenemos una gilipollez encima que no es ni medio normal pero bueno, es lo que hay en fin no te fíes ni un pelo y por eso lo pongo aparte del tema de luna y demás mañana veremos algo súper importante que pasó hace tiempo y que comparado con lo que ha pasado ahora <ríe> estamos fantásticamente bien veremos también mañana las zancadillas que tenemos para la semana que viene pero digo no te fíes ese sufrimiento versus el precio real de un valor porque el mercado es así de cabroncete y te va a hacer sufrir mogollón te va a hacer estar pensando que nos vamos al carajo ahora que vamos a rebotar ahora que nos vamos para arriba, ahora que nos vamos para abajo te va a desesperar vale pero pasa un poco, pasa un poco del mercado, yo sé que es complicado, es dinero es lo más miedoso que hay, es lo que más hay, y si estás bien incluso venga que quiero más bueno mide bien eso mide bien eso porque esa angustia, esa ansiedad es la que te puede hacer cometer errores cuando más eh, chungo es cometerlos, en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita que por cierto, para el que no lo sepa es gratis igual que si le das a un like o a un dislike si no te gusta, evidentemente también es gratis, o sea de verdad, os prometo que no cobran nada hay una cosa que se llama por ahí que pone súper gracias. Eh, por eso sí cobran vale pero, bueno, pero, pero si alguien quiere dar un súper gracias, pues yo estaré súper agradecido también. Bueno, Terra 2.0. voy uh, 2.0. Cera es la que le van a dar. 2.0. Airdrop. Han corrido mucho para hacer esto. Una red que no tiene ninguna ventaja sobre la anterior. A mí me parece, bueno, pues eso. Simplemente intentar, intentar eh, hacer ver, pues que están haciendo algo. Pero la pasta se la han llevado. Los, los no sé cuánto Bitcoin que vendieron, dónde está el dinero, ay, me gusta saber. Pero bueno, eh, eso se aclara, imagino, con el tiempo, y si no se aclara, pues, pues, pues bueno, vamos a hacer pues, un proyecto más de estos, pues que se salen rana y ya está. Eh, yo tengo Terra Post eh, Attack, como lo han llamado ellos, Pre Attack y Post Attack, Pre Ataque, <risa> antes del ataque, no sé qué ataque, y eh, posterior al ataque. En fin, foto, 7 de mayo a las 14:59, es decir, si tú antes del bloque de este bloque, ¿vale? 7.544.910 en ese bloque o anterior tenías terra, te van a dar una cantidad que se considera el preataque. ¿Vale? Ahora bien, la foto a día de hoy a las ya está hecha. O sea, es decir, a las 8, a las 8 bueno, 8 o 12, a las 10 nuestra. A las 10 nuestras dentro de, por mi reloj, son las 21 a 27, es decir, a las 22 horas, hora española, porque estamos, somos UTC más 2 ahora mismo, con el horario de verano, eh, harán la foto de tantos lunas tienes, tanto te voy a dar. Por ejemplo, 100.000 lunas. Bueno, vale, elegibilidad. ¿Cómo me van a elegir? Pues serás elegible para el de de luna, sí. Al preataque, a la foto, esa foto que hacen de, de los wallets del preataque, eh, tienes luna, evidentemente, y, y los derivados, o tienes menos de 500.000 UST depositados en Anchor. Menos de 500.000, que tenga más, está jodido. Eh, tendrá, imagino, que llegarán otros acuerdos que serán privados y demás. Y o oh, en el post-ataque tienes... Luna, incluidos los derivados de staking, etcétera, Y el UST. Ahora bien, ¿cuánto Luna me van a dar? Pues una mierda, para variar. Es decir, si antes del ataque, antes del ataque, tuvieras Luna o UST, ¿qué te van a dar? Hoy, pues de momento, espérate, vamos a verlo aquí. Uh, te van a dar un 30% desbloqueado en el Génesis, en el bloque Génesis y un 70% bloqueado y que será a lo largo de dos años con seis meses de diferencia cada, cada seis meses te van a soltar una parte vale o sea, tremendo ahora bien, si has comprado luna después ¿vale? los que yo no he tenido luna, luna nunca excepto cuando hice ese trade y como luego se ha, se ha bloqueado no se podía comprar ni mente pues ahí lo dejé y bueno, pues ahí tengo unos lunitas Vamos a suponer que tienes 100.000 lunas. Pues si tienes 100.000 lunas, ¿qué van a hacer? Te van a dar un 10%. ¿Vale? ¿Del cual, Del cual. Bueno, claro, no he dicho que aquí de los que, los que tengan luna anteriormente les van a dar un 35%. ¿Vale? Eh, no se sé si lo pone por aquí. Um, me lo he saltado. ¿Vale? Eh, no, es que no lo pone. Ay... Uy, lo he lo tenido por aquí lo he apuntado además porque creo que es, es, es lo interesante el porcentaje que nos van a dar tenía yo por aquí el, el, el twitter que han que han pegado aquí los de, los de luna que ha estado bastante guay eh, vale efectivamente vale pre-attack 35% vale, te van a dar y post-attack, un 10%. Eso en cuanto a luna. A, si es UST, 10% pre-attack y 15% post-attack. O sea, una cosa muy rara. <risa> una cosa muy rara. Pero bueno, yo qué sé. Um, entonces, yo por ejemplo, si, si tienes... Vamos a suponer que tienes 100.000 lunas antes del ataque. Pues 100.000 lunas antes del ataque, un 30%. Son 30.000 lunas, eh, te las darán mmm, en el Génesis. Pero claro, resulta que no te van a dar 30.000, ese 30% de un bloque, te van a dar un 35%. O sea, son 35.000 lunas. Vale, 35.000 lunas, de las cuales el 30% bloqueadas. Pues vamos a ver, si yo tengo 35.000 <ríe> por punto 30, que son las que me van a dar. Me van a dar 10.500. Que voy a poder gastarme así. Plas, plas, plas. Por si me quiero deshacer de ellas. Pero el resto, el resto, hasta las 35.000 que me tenían que dar. Me las van a dar a lo largo de dos años. Guau. Wow. Bien. Bueno. Ahora bien, vamos a suponer que tengo 100.000 lunas. Esto más para más guay. Más guay. 100.000 lunas posterior al ataque, porque pues como me ha pasado a mí que compré para ver si tiramos, vale, pues de esas 100.000 lunas ¿qué me van a dar un 10%, 10.000 lunas, de los cuales, de los cuales un 30%, es decir, 3.000 lunas me las van a dar en ese momento. Y el resto me lo irán dando poco a poco en ese wallet. Esto lo hacen automáticamente, ¿vale? Lo hacen, eh, pues eso si sí, lo tienes en un exchange, déjalo ahí. Y es lo mejor. Cuando, cuando pasan cualquier cosa, hard forks, etcétera, etcétera, lo mejor es dejar las cosas en los exchanges. Que se encarga el exchange y tú aquí paz y después gloria, ¿vale? Entonces, si yo tenía 100.000 lunas, pues me darán 3.000 para que me gaste ahí. Y las otras 7.000 que me tienen que pagar, ya me las irán dando cada 6 meses cuando cuando les venga en gana, básicamente si algún día en algo pues se recupera algo y si no, nada esto esto va a ser aparte de las lunas classic que ya tienes es decir, si tienes 100.000 lunas classic que se pasan a llamar ahora, las vas a mantener no te las van a quitar ¿vale? eso es lo que han dicho luego ya veremos a ver lo que hacen Así que, bueno, eh, ¿cuándo se va a recibir el airdrop? La primera, del Génesis es el 27 de mayo, es decir, mañana. Hoy no, mañana. <risa> Entonces, bueno, eh, esto te dice... El, el, el 30% de luna será inmediatamente a, disponible a los pre-attack users con wallets que tengan al menos... tuviesen menos de 10.000... Lunas. Bueno, mierda. <risa> eh, el, el, los usuarios con el, otra cantidad de luna, incluyendo este. Uh, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que no. Cu cuando lo quieran. De momento. De momento, eso. ¿Vale? Eh, te pone ejemplo de escenario aquí: uh, Cantidad de lunas en el wallet: 200 lunas mil lunas esto nos hace aquí una cosa muy rara de escenarios pero bueno al final eh, la cosa es así te van a dar un 35% vas a recuperar un 35% en la eh, en la nueva red de esos lunas de los cuales eh, te van a dar solamente el 30% o sea unos 10.500 de cada 100.000 vas a ir vas a ver a partir de ahí hace los cálculos eh, os dejaré el link de esta página por aquí y luego, pues bueno, aquí eh, se va a ir viendo cómo, cómo hacen el, el airdrop, ¿vale? Para que vayamos viendo eh, cómo, cómo va avanzando la cosa, ¿vale? De momento, pues así está la cosa. Cuando va a ser ¿veis? el coste, los valores, tal, todo. ¿Vale? Los que se van a dar. Posluna, ¿vale? Posataque de luna, 10%. Posataque es de 15%. Pre-ataque. En AUST 10%, Preataque en Luna, 35%. ¿Vale? Entonces, el equivalente en el, los nuevos pools, las unidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya se va a ir viendo eh, después eh, lo, que, lo que van dando posteriormente. Y bueno, pues ahí lo, ahí lo podremos ver. Os voy a dejar estos dos links: eh, tanto el de Terrarity como el de Medium, para que podáis eh, echarles un ojo y bueno, pues. Sí los que tengáis luna, que seguro que es más de uno porque me lo habéis preguntado, pues que por lo menos Dios os pille, confesaos, porque bueno, esto pues es, es, es simplemente decir, bueno, pues cuando le vayan a condenar, no, no, yo tenía buenas intenciones. Ay, ya, ya, pero es que no estaba basado en aire, entonces cuando están las cosas basadas en aire, pasa eso. ¿Vale? Eh, que bueno, le puede pasar a cualquiera. Digo yo, no lo sé. <ríe> en fin, vamos a ver Bitcoin que ahora mismo es el que nos digamos, nos interesa de alguna forma eh, ha intentado, bueno, ha intentado no ha defendido con capa y espada la zona de 28.000 hay zonas, hay sitios en los que ha bajado 27 y pico bueno, más o menos la zona de 28.000 la ha defendido bastante bien ha rebotado con cierto volumen, ¿veis el pico que hay aquí de volumen? Que en comparación con todo lo que había por aquí, bueno, pues parece que lo ha despertado, pero enseguida, pum, ha bajado. Estamos en velas de una hora, si no vamos a velas de cuatro horas, ¿vale? Vemos perfectamente cómo la espada se ha clavado, pero en cuanto ha tocado la media de 100, en cuatro horas ha dicho, ¡ay, ay, tengo canguele! Tengo canguele y encima está siendo una vela de las feas. ¿Esto quiere decir que no puede atacarla de 100? No, no, puede atacarla perfectamente. De hecho, lleva toque aquí, toque aquí, toque aquí. Este intento lleva tiempo atacándola. Cuando no ha podido ya y se ha agotado el ataque, pues ya bajó una vez a tocar otra vez la Rose Line. Ha vuelto a bajar y la ha atravesado como, vamos, como un cuchillo, pero enseguida ha hecho ras para arriba. ¿Qué te creías? ¿Que me iba a quedar abajo? Pues no. Bueno, de momento, de momento. Vale. Bueno, si hubiera sido, o puede ser todavía un escenario interesante para ese rebote que hablamos a la zona de 32, ay, 35, ¿vale? Puede ser, pero mmm, si vuelve otra vez a... Yo creo que si volvemos a tocar otra vez a la zona de, de 28 28,750, nos saquería Rose Line, que mantenemos desde el mes de julio, nos la vamos a comer doblar, eh, Pero ¿qué pasaba? Que claro, en una hora ha estado... Eh, ¿Veis? en sobreventa, pero es que se había clavado esta, esta, imaginaros, si está aquí, y está aquí la sobreventa, es que se había venido aquí abajo, es decir, madre mía, la que, la que puede caer, y no, no, ha rebotado, ha rebotado con mucho volumen, veis, esta vela de una hora tiene mucho volumen, luego la subida se ha desinflado de volumen, ¿qué nos dice una subida que se desinfla de volumen a medida que sube el precio, baja el volumen, pues que volvemos a caer, y eso es lo que estamos haciendo ahora, posiblemente la siguiente vela se arroja. Por lo menos hasta los 29,195. Este, esta cornisita que tenemos aquí. Que a lo mejor ahí le da por rebotar y todo. Fijaros. O sea, vamos a ver. Porque por ejemplo. De ese rebote. Pam. Un 0,38. Está un poquito más abajo. ¿Vale? Que sería bastante interesante. Si vemos dónde está. A los cierres. Está demasiado arriba. Está justo donde estamos. Debería rebotar en la siguiente vela. Pero yo no lo veo. ¿Por qué? Me coincide, veis, esta zona me coincide en, en cuerpos con Golden Pocket, aquí un poquito más abajo, y con 038, también un poquito más abajo. Me coinciden esas dos zonas o a sea que yo soy más partidario de los 29.100 a los 29.200, más o menos, ¿vale? Ese margen es lo que le doy para rebotar. Si no rebota desde ahí, cagancho, ¿vale? Cagancho de todo y nos iremos, pues, más abajo. Ya está. Lo que queremos desde hace tiempo, pero que no acaba de ¿eh? atravesar ahí. Yo tenía 27 y pico y no me ha llegado. Joder, <ríe> yo quiero que llegue. Bueno, y un poquito más abajo también. Eh, bueno, ya os lo he explicado alguna vez. Alguna vez ya he dicho a las posiciones que tenía yo por ahí eh, puestas. Eh, BNB contra el Bitcoin. ¿Vale? Ha, ha desfallecido, ha roto la media de 200 y está en una zona de teoría. Podría ser un rebote, rebotó en esta vela, pero ya perder y cerrar la media de 200, aunque sea en una hora, ¿vale? Uf, es complicado, es complicado, pero aún así se mantiene, fijaros qué bien. Estamos, esto ya es cuatro horas, fijaros que esto este punto y este punto debe ser una zona de parada en la cual, bueno, pues intentar hacer aquí otra zona. Se está, está comportando BNB brutalmente bien, ¿vale? Brutalmente bien, o sea, es sorprendente. Hablo contra Bitcoin, ¿vale? Ahora veremos ahí cositas contra, eh, uh, contra el dólar, ¿vale? Que es, bueno, pues muchas veces os interesa más, no sé por qué. Pero, eh, bueno, cada uno tradea con lo, contra lo que quiere. También hay tradings contra Ethereum, tradings contra BNB... Ahí hay, hay cosas, hay pares que son interesantes. Bien, eh, una cosa a aclarar porque ha habido una pregunta del millón, vamos a ponernos aquí en semanal, y es... Vale... ¿Cuánto tiempo nos puede quedar por estar en esta zona? vale? Bueno, pues si hubiéramos llegado eh, veis que aquí fue una caída desde esta zona muy violenta ¡pum! y luego se rebotó si hubiéramos llegado de una forma muy violenta pues también podríamos recuperarnos de una forma muy violenta en un trazo tan largo eh, Esta vez vale, vimos que aquí se aburrió el mercado y cayó muy violentamente eh, pero claro, en comparación con esta pues, pues es una hermanita de la caridad eh, pero luego estuvo rebotando aquí en esta zona y jugueteando estuvo jugueteando bastante tiempo desde la caída principal, digamos, 19 de noviembre hasta lo que yo pueda considerar que es esa vela eh, más o menos 28 de enero cuidado, que ahí hay dos meses vale jugueteando por la zona entonces, eh, dos meses jugueteando por esta zona pero vamos a ver, también tener en cuenta otra cosa súper importante, y ahora vamos a ver esto en diario, que es más interesante todavía. Eh, ya nos han dicho bien claro que eh, va a haber otro, otro par de subidas eh, a, a, de 50 puntos, junio y julio. Eh, en agosto no, porque en agosto, claro, están de vacaciones, entonces ahí no van a subir nada. Eh, vamos a ver qué pasa en septiembre, es mi mayor curiosidad, ¿vale? Si va a ser de 0,25, si va a ser de 0,50, si le ha dado tiempo a frenar un poco la, la inflación y los mercados se animan. Yo creo que el último trimestre del año mmm, puede ser decente. Puede ser decente. No digo bueno, ¿vale? Pero puede ser decente. Podría ser excelente si tuviéramos un pampeo de estos importantes. ¿Vale? Pero bueno, eso ya se lo dejo a otros que saben analizar muy bien esas cosas. Eh, Vamos a ver aquí, pues yo tenía... Mm, mm, mm. Diario... Vale. Vamos a abrirlo así en diario. ¿Veis que tenemos toque? ¿Veis que tenemos toque? El rey decíamos... Ey, ¡Toque! Vino aquí, rebotó. Ha pasado. Ha pasado a la línea. ¿Vale? Y está casi horizontal. Está un poquito descendente, pero está casi horizontal. Entonces, bueno. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver qué sale de ahí. Porque rota al cierre de hoy. En principio, sí, a no ser que se vuelva a dar la vuelta. Y vuelve a apoyarse aquí, que ha estado a lo largo del día. Claro, como la mecha esa que hemos tenido. Pero, de momento, fijaros, ¿eh? Este corte aquí. La mecha se nos había venido aquí. Pero no, no, como estoy diciendo, esto es una falsalía. Pero no, no, se está manteniendo horizontal. Vamos a ver porque es interesante. Sobre todo, si se apoya otra vez en la línea. Y vuelve a tirar. Y a entrar en este canal que teníamos Que aunque sea un canal descendente Bueno, para recuperarnos un poquito Tampoco está mal aunque sea descendente que le vamos a hacer? ¿Vale? Mucho, mucho ojo con, con esto eh, La vela diaria No se queda fea eh, Dentro del de pinchazo que tiene No se queda una vela fea eh, Vamos a ver cómo cierra Que es lo importante Y a ver si mmm, empezamos a ser capaces de atacar esta eh, zona de 31, 30 y pico con la EMA 20, que es la que tenemos que machacar. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, fijaros el pepinazo que ha metido. Súper importante, ¿vale? Esto es súper importante, lo que decíamos. Una vez que ha hecho una bandera de osos en la zona de esta línea de tendencia principal, que hace? ¡Pum! Hasta la zona de resistencia, la zona de 48, más o menos. La última vez que tocó, que tocó aquí, en la zona de 47, 71... Pues bueno, vamos a ver, parece que tiene ganas de recuperar esa su, su fuerza en el mercado. Pero fijaros cómo estamos en sobrecompra, ¿vale? En cuanto pegue un par, un par de botes aquí, ¿vale? Ya seamos un par de dientes de sierra. ¡Pam, pam! Pues sí, caerá, subirá, caerá, subirá. Llegará ahí. Ya estará muy sobrecomprado. Y yo creo, ¿vale? En mi humilde opinión, que cuando llegue, sí puede haber un. Por lo menos un mini rally de altcoins, ¿vale? ¿Por qué? Porque si llega una resistencia y Bitcoin no puede con ella. A ver lo que acabo de decir. Si llega una resistencia y Bitcoin no puede con ella. vale, Porque si puede con ella se van a cagar mucho más las altcoins. Pero si puede con ella. Si no puede con ella y se vuelve a caer. En esa caída. ¿Qué pasa cuando la dominancia de Bitcoin cae? Que sube la dominancia de las altcoins. Es decir, ¡pum! para arriba. ¿vale? Y ese es el punto donde se compran en altcoins. ¿vale? Entonces, yo personalmente, por si acaso, a lo mejor, compro alguna altcoin por esa zona. Alguna de las que crea que bueno pues puede tener un interés en el mercado. Y en el mercado, no en mí. ¿vale? No que yo piense que pueda ser un producto fantástico sino que el mercado puede inter tener interés en, en esa recuperación, por ejemplo, de esa altcoin. Eh, el total market se ha caído, está haciendo una vela martillo de momento, cuasi martillo, eh, pero ¿qué quiere decir esto? Dominancia sube mucho, market cap baja, pues que las altcoins, algunas estarán sufriendo más, otras estarán sufriendo menos. Por supuesto que en este periodo de tiempo, además, pues, está más rojo esto, fijaros, va, va, va, eh, vamos a ir primero a las verdes, ya que son un poquito menos, eh, por supuesto que en este periodo de tiempo va a haber altcoins que metan pepinazos, no os para la menor duda, enhorabuena al que esté dentro de la que le toque, pero eso no deja de ser suerte, ojo, eh. Bien, los cortos de Bitcoin son los que más potentes están, con un 14%, 0 subiendo un 10%, buena altcoin ¿Veis? por ejemplo, AB contra contra e, Ethereum subiendo en 5,5 y, y bueno, pues a partir de aquí Black Lightning Kits un poquito se recuperan y ya no hay nada velas aquí un poquitito los Titan Arena eh, se acabó, se acabó la fiesta a partir de ahí ¡buah! a partir de ahí hay una sangría importante porque vuelven a ser porcentajes otra vez importantes por eso, eh, os dije el otro día ya lo vamos a volver a ver esto sobre las altcoins, GMT 35% vuelve otra vez a las andadas a la mecha que hizo el día 12 de mayo y más de una está en este plan también ¿vale? eh, bueno, Luna evidentemente <ríe> símbolo incorrecto ya nos dice que aquí no hay nada RAD, SKL eh, MIR eh, cataplum, plim, plum, plum, plum eh, Luna también nos dirá símbolo incorrecto <ríe> ya, no, ya no vale eh, empezarán a cotizar, me imagino, de mañana, a medida que empiecen los airdrops a llegar. Pues bueno, eh, Bake, Audio, 13%, <ríe> Looppring también, Looppringando está abrazando la vela del día anterior y muchas las vamos a ver así. Los presets, ya, ya se van más velas seguidas, One Earth, Rune, a veces decía alguno, no, ya lo recuperamos, sí, sí. <ríe> Oye, que yo quiero que nos recuperamos, pero es que no es la verdad, es que es mentira. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y ¿Veis esta vela que abraza tantos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es la séptima, es decir, todo de una semana, cada pom. Abrazado, abrazado y con peligro de perder este mínimo relativo anterior. Lo de hecho lo ha perdido durante un, un tiempo, ahora parece que lo recupera, pero esta vela que os dice en diario, pues que mañana pues, tenemos otra vela roja es lo más probable, y que la mecha que marcaron aquí, igual el 12 de mayo, igual que hemos visto, ¿veis? GMT, vela del 12 de mayo, cataprona donde el 12 de mayo GMT se adelanta, se anticipa porque tiene, hay bastante FOMO en ella, con lo cual también genera más food entonces, bueno, pues ahí anda, pero eh, en el resto, en el resto de, de, de valores que podemos tener, que van abrazando, y van abrazando, y van abrazando, ¿vale? Días anteriores, pues lo que podemos esperar es que lleguen a otra vez el día 12. ¿Veis que aquí, el día 12 de mayo, fijaros dónde está ya la vela, ¿vale? Como poco, tener en cuenta que si hay un cierre por debajo de los cierres, tanto el 12 como el 13, la apertura del 13 de mayo, eh, cuidado, cuidado porque es una pérdida importante y nos iremos a la siguiente zona de soporte posible. Eh... Y bueno, pues así en general está, está todo, ¿vale? ¿Veis? UNI se apoyó en esta zona, en la zona de 384, pues es probable que pueda perderla y volver a apoyarse en la zona de 384. Pero con el cuerpo ya, ¿no? Ya no con la mecha, ¿vale? Pues Waves, tres cuartas de lo mismo, otro 10%, sigue perdiendo. No está siendo interesante, no hay, no hay ninguna uh, muestra de fuerza. Aquí vemos una muestra de volumen súper importante, ¿vale? Pero claro, esto es Kusama, esto es otra historia. Vemos que la vela del día 12 llegó a los 62.2 que los teníamos marcados, ¿vale? De estos máximos que teníamos aquí y de los apoyos que hizo aquí, no, perdón, aquí, en este, estos máximos con estos apoyos, ¿vale? Tacatás, fue clavadito, pues ahora hay que tener en cuenta que todos estos soportes, inclusive el que tenemos debajo, ¿vale? Pues pueden llegar a suceder. Entonces, de la zona en la que estamos, hablábamos de que eh, es posible perderla y venirse a la siguiente zona, que es un 31%, ¿vale? 31% menos que en el total, desde la caída inicial, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Si estamos en un 86% y nos veníamos a la siguiente, era un 90%, ¿vale? Entonces, bueno, el que está desde arriba de perder un 86% a perder un 90%, dices, bueno, es un 4%. Vale, puedo aguantar, pero desde aquí, de donde estamos ahora una caída hasta ese punto vamos a ver si me deja hacerlo vale. estamos hablando de un treinta y tantos por ciento entonces, ¿estás dispuesto a perder un treinta y tantos por ciento? yo no por eso, cuando me decís vamos a hacer ya la cartera, la caída, vamos a hacer ya la cartera espera espera, que es que sé lo que me hago ¿vale? y me puedo equivocar vale, pero yo digo, espera, porque como el que la voy a hacer soy yo aunque vayamos a participar todos, pues, joder, relajaros, tranquilos, que la vamos a hacer, ¿vale? Y así está todo el mercado, que está un poco hecho un churrio. Poco más que añadir, poco más que decir. Um, sí quería decir algo sobre el tema de, de, de las carteras y de... Eh, sí, referente a las carteras, ¿vale? Um, sé que mucha gente tenía la costumbre de tradear con el móvil si tu móvil eh, si tradeas con el móvil no digo que no lo hagas vale yo no lo hago yo no lo hago yo simplemente utilizo el móvil ante pues, un, una y una cosa de estas que tengo que romper alguna posición o cortarla bueno pues en un momento dado pues pues vale ya está pero nada más más allá de eso no opero con el móvil más que para informarme de cómo está eh, si lo vas a hacer que sea un móvil decente con una pantalla decente no pierdas cobertura cuando estés haciendo una operación porque te puedes cagar en todo y que la pantalla porque yo es que, he visto, es que he visto gente que está con el móvil con la pantalla eh, resquebrajada y que no atina a dar pero hombre, alma de cántaro ¿cómo narices vas a atinar a dar si tienes la pantalla reventada? o sea, si te estás jugando tu dinero ahí y la herramienta que utilizas para ello la tienes destrozada a ah, no sé, a mí no me cuadra eh a mí no me cuadra, eso es como yo qué sé, como el tornero que, que se le rompe el torno y le da igual y, dice, y piensa que va a seguir trabajando o, o no sé es que en un, un instalador que es con un taladro de berbiquí pues, pues yo no lo veo ¿Vale? entonces os digo esto porque uno de los riesgos que tiene eh, las que tienen las inversiones y que tiene el trading en, en, sobre todo el trading tan rápido en particular eh, y mercados tan volátiles es ese es que las máquinas que utilizamos no funcionen, o no funcionen correctamente tienes que tener siempre un algo, tengo aquí una tableta, tengo un portátil tengo el PC, tengo el teléfono, si algo falla está lo otro, ¿vale? eso se llama redundancia entonces, ante cualquier error ostras, que en un momento dado te puedas cubrir ¿vale? y, y eso, si tienes la pantalla reventada mándala a arreglar no seas raca que vale una pantalla de arreglar la vale cuatro perras y no, no olvídate de ese riesgo. Alguien también decía antes en el Discord, al cual estáis todos apuntados, no ¿conocéis el exchange watch? Yo sí, no lo conozco. Pero, hostis, eh, no tenemos ya suficientes riesgos en este mercado. No tenemos ya suficientes problemas encima en un mercado bajistas. ¿Cómo? ...para ir a meter nuestro dinero en el exchange... ¿Juens, juens, juens, juens, juens, juens, ...que no sabes siquiera si tiene liquidez. Digo, eh, se me ocurre... ...a llamarme loco, llamarme loco... ...pero, mmm, no sé... ...jo, es que si no, nunca van a crecer... ...los exchanges más pequeños... ...sí crecerán, sí, cuando, pero cuando todo esto... empiece a subir... ...mientras tanto, oye... Uh, <risas> da, ...darme un proyecto... ...un proyecto de un exchange que vaya a salir... ...me interesa, ¿vale? ...me interesa, ¿por qué? ...sobre todo si es descentralizado... Porque cuando esto empiece a subir, será cuando acoquinemos. Pero cuando empiece a subir. Y lo utilizaré cuando empiece a subir. Ahora mismo... ¿Por pues, qué que os diga? Riesgo el mínimo posible. Porque se te va la vida y luego se te van las ganas de volver a un mercado. Y es una pena que mucha gente, por riesgos tontos de me ha dicho pebito que me meta aquí, se vaya del mercado. En fin, volvemos a Bitcoin para terminar. La vela del día no es no es mala. Y si terminase en verde sería la pera limonera. Sobre todo si terminase por encima de nuestra línea de medias. Que en el Olingman nos lo mide muy bien. Y mañana pudiéramos intentar atacar esa zona. Porque está... Es que fijaros. Eh, 5%, 5%. Eh, 3%. Eh, 0,84%. 2,88%. 3,91%. 1,87%. Eh, 0,38%. 0,47%. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿Y no os va a gustar? Mirad. <risa> Espero que veáis el vídeo hasta el final, porque... <risa> Mirad lo que había aquí antes de toda esa caída, ¿vale? Eh, 2,24%, 0,21%, 0,65%, 0,60%. 0,37%, 0,73%, uy, un 1,55%, Dios mío, no siento las piernas. Eh, bueno, eh, que también había aquí un, un 5,71 negativo y un 6,52 positivo, o sea, esto me recuerda mucho, me recuerda mucho a ese momento, ¿vale? Dos tonterías, seguimos bajando, seguimos bajando, y aburrimiento total, tener en cuenta que esto también era una mierda, pero desde este día que cayó aquí el 8 de septiembre, hasta que empezó a caer el 14 de noviembre, son dos meses, dos meses así. imaginaros lo que es eso. Aquí eh, llevamos apenas, eh, pues desde que cayó, sé, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Desde el 11 de mayo al 26 de mayo, llevamos dos semanas y ya no estamos muriendo de asco, pues imaginaros, dos meses, no dos semanas dos meses, en fin así empezó y así terminó, yo no digo nada que luego todo se sabe, lo que digo siempre eso sí, es que invirtáis con muchísima cautela, que guardáis un poquitito de liquidez y si no la acumuléis no la gastéis y que la paciencia os acompañe Qué falta nos va a hacer chao chao